Este vídeo vamos a seguir aprendiendo a relacionarnos con la interfaz de la hoja de cálculo de Excel. En este caso pues vamos a ver los rangos, vamos a ver los desplazamientos en la hoja de cálculo a través de los atajos de teclado y vamos a ver también las opciones de buscar y de reemplazar. La definición de rango viene a ser un conjunto de celdas que habitualmente van a estar contiguas es decir, que van a estar juntas y que nos permiten eh, hacer una operación con todas ellas de una sola vez. La dirección de un rango, que podría ser, por ejemplo, este que voy a seleccionar aquí, va a estar dada por la celda superior izquierda y seguida de dos puntos de la celda inferior derecha. Es decir, en este caso, pues este rango sería B3, dos puntos, D4. En este caso pues vemos que ese rango está formado por las celdas, en este caso seis celdas, que serían la B3, C3, D3, B4, C4 y D4. Además, es posible que un rango esté formado por celdas que no estén contiguas, como puede ser este caso que tenemos delante. O incluso podría ser un rango de una sola celda, lo que pasa que bueno, habitualmente siempre nos vamos a referir como rangos de celdas que están contiguas entre sí. Si estamos trabajando con rangos, pues al final nos va a permitir hacer multitud de, de funciones en, en el Excel. La ¿vale? vamos a utilizar continuamente. Por ejemplo, como vimos antes, para dar un, un formato a un conjunto de, de celdas, para realizar un gráfico, por ejemplo, voy a seleccionar estas dos columnas. Me voy a insertar gráficos voy a incorporar el que me sugieren y lo que está haciendo es agrupando las superficies que se han vendido en estas cuatro provincias y me realiza el gráfico eh, automáticamente o por ejemplo pues para hacer una fórmula para aplicar una fórmula vamos a hacer simplemente una suma pues elijo el rango de esta operación y ya tendré aplicada la operación vale es decir vamos a estar usando continuamente los, los rangos como hemos dicho, pues van a poder ser unidimensionales cuando se trata solamente de una celda, que esto pues, no tiene mucho, mucho sentido en la práctica. Bidimensionales que van a ser los que utilicemos continuamente, que sería este tipo de rangos, que pueden ser eh, formados por una fila, por varias columnas, etc. Y también tridimensionales, eh, hace referencia a un rango que eh, combina celdas o grupos de celdas entre eh, varias hojas, ¿vale? entre varias hojas del, del libro. A la hora de seleccionarlos hay varias formas de, de hacerlo. La más sencilla, dependiendo del caso, pero bueno, la más sencilla normalmente va a ser pulsar el, la tecla izquierda del ratón y desplazarnos para hacer esa, esa selección. Otra forma es hacerlo con el teclado directamente. Es decir, estoy en una celda y con la tecla mayúscula pulsada uso las flechas del teclado para desplazarme e ir ampliando y ajustando el rango que, que deseo. Y por último, otra opción sería en, el, en este campo de aquí, puedo escribir el nombre del rango, por ejemplo desde la C7, pongo los dos puntos como vimos antes, hasta la F12. Le doy a Enter y ya tendría pues, también este, este rango marcado. Continuamos. Tenemos también los desplazamientos. Los desplazamientos, al final, como habíamos visto en un vídeo anterior, normalmente nos vamos a, a dirigir a las barras laterales, tanto para movernos de forma horizontal como de forma vertical. Nos podemos ver también con las barras usando la, la ruedita del ratón para el caso de movernos verticalmente. Pero es verdad que cuando ya tenemos una hoja con muchos datos Donde nos estamos moviendo continuamente para buscar referencias Para hacer cálculos, consultas y demás El utilizar el ratón va a ser poco práctico Vamos a perder mucho tiempo en, esto, en estas búsquedas o desplazamientos y demás Por eso es recomendable en estas situaciones Que ya estamos haciendo un uso más extensivo, Pues utilizar los atajos de teclado Y tenemos varios de ellos en este caso para el desplazamiento Por un lado tenemos la tecla de avanzar página lo que hace es que vemos que verticalmente nos avanza una página completa tenemos retroceso página que lo que hace es al revés vuelve hacia atrás ¿vale? avance página retroceso página todo ello verticalmente y con la tecla alt pulsada si pulsamos avance página pues va a ser lo mismo pero en este caso de forma horizontal en las columnas y si mantengo la tecla alt pulsada y pulso retroceder página pues sería volver a retroceder horizontalmente hacia atrás además de estos conjuntos de atajos también tenemos directamente el, la opción de pulsar la tecla de inicio que nos lleva a la primera celda de esa fila como estamos viendo aquí pulsamos la tecla de inicio y directamente salta a la primera celda también tenemos la opción de pulsar la tecla control inicio como ven nos salte directamente a la primera celda de toda la hoja, en este caso la A1, tanto de forma horizontal como vertical. Y también tenemos por último, para los desplazamientos, lo dejaríamos aquí, la tecla, el conjunto de teclas control y fin. Bueno, en este caso nos lleva a la última celda activa de la hoja de cálculos. En este caso, en, que tenemos delante, pues la I22. Vale, con lo cual, con estos pocos atajos ya somos capaces de, si tenemos una hoja de cálculo muy grande, con mucho, con miles de filas, con decenas o cientos de columnas, movernos rápidamente sin tener que estar ajustando aquí en estas barras de desplazamiento, buscar el dato y demás. Lo cual, llegado un momento, pues sí es verdad que se, que se pierde mucho tiempo. A continuación, vamos a ver las opciones de buscar y de reemplazar. Para llegar hasta, eh, a esta ventana de búsqueda tenemos varias opciones, por un lado utilizar este buscador de aquí arriba donde podemos poner el término o un término cualquiera y ya vemos que aparece buscar en el documento pues pulsando aquí ya nos va a aparecer esa ventana de, de búsqueda también si estamos en la pestaña de inicio de la cinta de opciones a la derecha tenemos en el grupo de edición la opción de buscar y seleccionar la cual al desplegarlo pues encontramos buscar y de reemplazar buscar y reemplazar al final es la misma ventana lo único que cambia es la pestaña, como veremos a continuación. Y por último, pues también tenemos un atajo de teclado, que sería la tecla control B, que lo que hace es, nos abre la misma ventana. Entonces, con todas estas opciones podemos abrir de forma rápida, acceder a la ventana de buscar y de reemplazar. Bien, las opciones de búsqueda y de reemplazar son muy útiles, se usan continuamente, no solamente en las hojas de cálculo, sino en los programas de base de datos o en los procesadores de texto. Y pues, sobre todo cuando tenemos conjuntos de datos muy grandes, pues nos permiten de forma sencilla localizar una serie de campos con una información en, en texto o una información en, en numérica, como estamos viendo. El sistema nos permite indicar que se tenga que coincidir esta búsqueda con las mayúsculas y minúsculas, si queremos, y coincidir el contenido exacto de la celda. de acuerdo Es decir, eh, vamos a poner aquí Tarragona es si digo que tiene que coincidir directamente vamos a ver que no encuentra esta celda porque hemos marcado que tiene que coincidir exactamente si lo desmarcamos pues si va a encontrar esta celda que contiene otros caracteres a continuación o, o de forma previa a la palabra tarragona podemos indicar que busque en la hoja o en el libro completo puesto que en el libro de, de esta hoja de cálculo eh, está formado por varias hojas que busque primero eh, por filas esta fila se lo no encuentra, pasa el siguiente, pasa el siguiente, pasa el siguiente o que busque por columnas, primera columna, segunda columna entonces depende de, del caso pues nos puede ser más práctico cambiar esta opción incluso también eh, que busque dentro de, de las fórmulas, valores, etcétera incluso los comentarios como hemos visto ahí la opción de formato es que podemos especificar que esta búsqueda tenga un formato concreto podríamos indicar que sea, tenga una tipografía específica, que tenga un color aunque bueno habitualmente no se utiliza una búsqueda con formato, en un caso muy especial y a continuación también tenemos la opción de reemplazar. Podríamos decir que queremos reemplazar, que hay un error. Realmente eh, no, en Barcelona no se ha vendido ninguna vivienda, sino que se tipeó mal, se escribió mal esta, eh, se introdujo mal esta información y realmente las, de, las viviendas de Barcelona corresponden a Girona. Entonces haciendo este cambio puedo ir reemplazando uno a uno o reemplazar todos. Vale, todos los resultados que voy a encontrando. Si lo doy a reemplazar, me va a ir cambiando uno a uno. Y si lo doy a reemplazar todos, pues va a sustituir todo lo que hubiese en, en la hoja. Y de resto sigue con las mismas condiciones que hemos visto en la opción de buscar. ¿vale? El resto de opciones son comunes. La opción de búsqueda también es práctica cuando queremos hacer un contador rápido. Queremos contar el número de apariciones de un valor o de una cadena de texto. Es decir, si quiero ver cuántas veces aparece Girona en esta cadena de texto, pues una forma muy sencilla es abrir el buscador, poner la palabra, buscar todos y aquí vemos que me muestra todos los resultados. Pero que en la parte inferior, que es el dato que me interesa de esta ventana, ya me indica que hay 13 resultados, con lo cual también es una forma sencilla de hacer un conteo de valores de texto o de valores numéricos.